Gracias y bienvenidos. Y bueno, tendremos que hablar de algunas generalidades, ¿No? Primero, ¿Qué es la PTU? Eh, a lo mejor de repente nos queda ahí un poquito lejano, eh, algunos han escuchado hablar eh, de este concepto, esta abreviación, o esta abreviatura, quizá también por ahí tengamos gente que diga, pues eso solo es una leyenda, ¿No? Aquí donde eh, yo como tal laboro, donde he, he estado como tal colaborando, pues nunca he, he tenido esa suerte de, pues de poder percibir esta pues no le vamos a llamar prestación le vamos a llamar derecho la PTU o participación de los trabajadores en la utilidad, eh, quizá lo más entendible, aterrizado que quede para toda la gente que se esté conectando que vaya a interactuar con nosotros pues sea el reparto de utilidades, ¿no? Así, a secas o las utilidades que pagan las empresas. Entonces, pues como tal, no lo entenderemos como una eh, prestación, eh, vamos a entenderlo eh, como un derecho, un derecho laboral adquirido y que se prevé eh, no solo a nivel constitucional, sino tan, también a través de la propia ley reglamentaria, en este caso la Ley Federal del Trabajo, que vendría a ser la ley reglamentaria de este artículo 123 de la Constitución General de la República. Así que finalmente toda persona eh, que en, en dicho caso ostente un, una labor, eh, ocupe un cargo, sea trabajador de alguna empresa, pues va a tener derecho a participar de las utilidades de las empresas. Y bueno, para eso eh, el artículo eh, 123 constitucional, pues prevé como tal, este, pues la conformación de una comisión nacional. Eh, más allá de lo que tenemos en este momento aquí en pantalla, pues quisiéramos señalar la relevancia, por supuesto que no nos dará tiempo de abordar como tal, pues to, toda la temática eje de lo que es la PTU. Queremos ver este, eh, esta parte únicamente como aspectos generales. Pero bueno, esta Comisión Nacional de la PTU, eh, la principal relevancia o la principal importancia que tendrá como tal, es que será quien fije el monto, más que el monto, el porcentaje de participación de los trabajadores. Entonces, por eso es que eh, está constituida esta Comisión Nacional de la PTU, y que bueno, que al día de hoy sabemos, eh, ya yéndonos eh, un poquito más a lo que es la Ley Federal del Trabajo, dejando eh, esta parte del aspecto constitucional, pues que la última reunión que había tuvo esta comisión, pues fue en, en el año de 2020, ¿no? Que como tal, pues únicamente lo que se hizo fue ratificar que el por ciento o el porcentaje aplicable a la renta agravable, eh, a través de lo cual, pues los trabajadores podrán participar de la PTU, pues queda finalmente dentro de lo que es el, el rango del 10%, ¿no? Y así se prevé también en el artículo 117, la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, recapitulando un poquito, ¿no? Retomando el tema de hoy, eh, la PTU como un ingreso para el trabajador, ¿cuál es su tratamiento fiscal? Eh, no somos laboralistas, no estamos metidos de lleno en el tema laboral, pero por supuesto que será importante voltear a ver... Eh, pues las generalidades, los aspectos básicos de lo que es este derecho, que ya dijimos que no es una prestación laboral, es un derecho consagrado en la propia Constitución y del cual, eh, pues, la Ley Federal del Trabajo, pues, abunda un poco más, ¿no? Entonces, última reunión de esta Comisión Nacional para la PTU fue en 2020, eh, se ratifica nuevamente, pues, ese por ciento de participación del 10% de la renta grabable sobre la utilidad de las empresas. ¿Ok? Ahora bien, será importante definir el monto a repartir. Nos queda claro que sobre el monto base o sobre, o sobre la renta agravable, pues tendremos que aplicar este 10%. Sin embargo, pues también habrá que ver qué se considera utilidad dentro de las empresas. Y aquí que nos va a venir a dar luz, pues nuevamente es la ley federal del trabajo, ¿No? Eh para estos efectos, pues el artículo 120 de esta ley, pues nos dice que eh, lo que se entiende por utilidad será como tal la renta gravable, ¿Sí? Conforme a lo que prevé la ley del impuesto sobre la renta. Nótese cómo a partir de aquí, pues ya empieza a ver como eh, esa estrecha relación entre lo que es este tema de materia laboral con lo que es la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, aquí lo que hace la Ley Federal del Trabajo es delegar hoy ese, ese monto, esa base, sobre la cual se va a aplicar el 10%, que ya comentamos, que tiene establecido, que tiene estatuido como tal la Comisión Nacional, pues va a ser conforme a lo que disponga la propia Ley del Impuesto sobre la Renta. Por lo que aquí podríamos hablar de, de diversas variantes, ¿no? O sea, podríamos decir que realmente, y a lo mejor aquí desmitificando un poco pues el reparto de utilidades, esa participación que se le entrega a los trabajadores, pues no es como tal sobre eh, la utilidad neta de las empresas, ¿no? Recordemos que eh, hay que voltear a ver, no hay que perder de vista dos aspectos. Por un lado el aspecto contable financiero, y por otro eh, eh, el aspecto fiscal. Y finalmente lo que me dice la norma, artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo, pues vamos a hacerlo conforme a lo que establece, a lo que prevé como tal, la ley del impuesto sobre la renta. ¿Sí? Entonces, pues una forma sencilla, digo, adelantando aquí un poco el tema de juicios, adelantando aquí un poco el asunto que, bueno, estamos eh, ciertamente, pues a pocos días de haber cumplido con la obligación de presentar la declaración anual de renta de las personas morales, y justo en este momento, el día de hoy, 18 de abril, de 2022, pues estamos dando desahogo, estamos dando cumplimiento a lo que es la declaración anual de las personas físicas, ¿no? Entonces, pues a partir de aquí, y como parte de, de la obligación de tener que declarar estos ingresos del ejercicio, pues tenemos también, eh, viene eh, de forma accesoria, pero bien implícita, pues la obligación de reportar la renta grabable para efectos de la PTU, ¿Ok? Así que, pues, esto eh, lo tuvimos que haber previsto, ¿no? Con, la, con la anticipación. Tendríamos que haberlo reflejado ya en la declaración del ejercicio. Y bueno, de antemano saber que las directrices, eh, el cómo vamos a determinar si hay un monto no para repartir PTU, pues, será con base en la propia ley del impuesto sobre la renta. Con lo cual, pues, podemos señalar que una forma sencilla de saber, oye, ¿cómo sé que mi empresa, digo, si yo fuera trabajador, o si yo soy empresario y de repente soy de los empresarios que como, eh, pues que perdí un poquito de órbita esto, ¿no? O, o que si yo tengo también quien me esté asesorando en materia contable, en materia fiscal, pues quien también me debe haber comentado de esta previsión, ¿no? De esta obligación que tienen como tal los patrones. ¿Cómo saber si yo trabajador tengo derecho a participar de las utilidades de mi empresa, de mi centro laboral? O cómo saber yo, empresario, que finalmente, eh, pues esta, eh, que viene a ser finalmente una carga, ¿no? Una carga para el empresario, eh, eh, una obligación de cumplimiento, ¿sí? Que como tal, pues no, no hay como para dónde voltear, ¿no? Pues fíjate que no, yo no voy a repartir o yo no quiero. Es una obligación, y ya lo dijimos, está previsto desde la propia constitución. La respuesta sería sencilla, ¿no? Mira, vamos a poner este escenario. La empresa que tú tienes, de la cual tú participas como accionista, o en la cual tú laboras, eh, pues mira, eh, siendo francos, y si volteamos a ver el tema del patrón, yo así lo filtraría muy sencillo, ¿no? ¿Tienes plantilla laboral? Si la respuesta es afirmativa, pues ya eh, iríamos como cubiertas a primera parte del filtro, ¿no? ¿Tienes una plantilla laboral? Sí. Entonces, potencialmente te pueden hacer este derecho a repartir utilidades. ¿vale? ¿Cuál sería el segundo filtro? ¿Tuviste base para pagar impuestos sobre la renta? A ver, explica un poquito más despacito. ¿A qué te refieres con que si yo tuve base o tengo base para pagar ISR? Sí. En tu declaración del ejercicio como tal, no me refiero al saldo a favor, eh, y, y que si sobre el impuesto causado en el ejercicio, acreditando pagos provisionales, se queda saldo a favor, no. Me refiero al impuesto causado del ejercicio como tal. Si en este momento tú me dices, no, sabes que Alfredo, eh, fíjate que yo tuve pérdida. Tengo pérdida fiscal, pues invariablemente si estamos ante una pérdida, pues no tendremos tampoco base grabable para efectos de reparto de la PTU. Pero más allá de que si tuvieras o no saldo a favor, si tenemos un impuesto causado en el ejercicio, si hubo base para pago de impuestos sobre la renta, pues ya con eso fregamos, ¿No? Y ya con eso cumplimos eh, con este filtro que estamos señalando, porque número uno, tienes trabajadores a tocar. Número dos, pues tuviste base para pagar impuestos sobre la renta. Conclusión que podría ser la parte tres de esto que comentamos pues vas a tener la obligación de pagar utilidades. Y eso es lo curioso, ¿no? Porque este tema de repartirle o no a los trabajadores, pues tiene como tal una vertiente o está identificado con que tengas eh, base para pago de impuestos sobre la renta. No si realmente en tu informe financiero, no si realmente en tu estado de resultados, no si, si realmente como parte del cierre de tu ejercicio social, pues hayas tenido una utilidad financiera, una utilidad contable financiera. Va a depender al final, pues es que como tal, eh, hayas tenido base para pagar impuestos sobre la renta. Por lo cual aquí pudieran suceder varias eh, situaciones, ¿no? Pudiera darse el caso que a nivel de resultado contable financiero, pues tal vez yo tenga una pérdida. Pero a nivel de utilidad fiscal o de resultado fiscal, pues que sí si tenga como tal base para pago de ISR... Y en consecuencia, pues tenga también base para repartir el PTU. ¿Ok? Bueno, pues vamos a continuar. ¿Cuándo tengo que repartir las utilidades? Lo que me indica el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. ¿Ok? Entonces, partiendo de ese supuesto... Tomando como fecha tope el 31 de marzo para personas morales y fecha tope, al menos hasta este momento, el 30 de abril para personas físicas, pues a partir del día siguiente eh, tendríamos que empezar esta cuenta, ¿no? Esta cuenta regresiva de los 60 días posteriores a la presentación de la declaración, ¿sí? Eh, insisto, tomando eh, como punto de partida que efectivamente nosotros hubiéramos presentado la declaración en el último día, ¿no? Ya ya en la fecha límite, ¿sí? Realmente el artículo 122 lo prevé así tal cual, ¿no? La fecha en que deba pagarse. A lo mejor yo eh, pude haber presentado mi declaración el día 20, pude haber generado la línea de captura, pero la fecha de vencimiento de mi línea de captura pues era el 31 de marzo, o ahora en el caso de personas físicas es el 30 de abril. Entonces, eh, me dice la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. ¿Ok? Entonces, pues habrá que hacer cuentas, ¿no? En el caso de, de personas morales, pues entenderíamos tomando como días naturales que la fecha límite de pago, pues sería el 30 de mayo. Y en el caso de las personas físicas, pues el próximo 29 de junio. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasará con utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles? pues eh, esa parte de la utilidad que ya se generó una base que ya incluso se reportó a nivel de la declaración del ejercicio pues se va a agregar a la utilidad repartible del año siguiente ¿Ok? Entonces pues hasta aquí espero que vayamos bien es un derecho constitucional ¿Sí? Está previsto en la ley laboral legislación laboral no es optativo es de, de a fuerzas si la empresa si el patrón como tal tiene base para pago de ISR pues en consecuencia tendrá base para repartir utilidades si es que cuenta con una plantilla laboral si yo fuera trabajador pues ese sería el indicador no yo en este caso si mi patrón tuvo base para pagar ISR pues en consecuencia tendrá base para reparto de utilidades a los trabajadores ¿ok entonces lo que estamos revisando a este momento. Bueno, ya vienen eh, los distintos asegúnes, ¿No? A, habrá que decir que también hay hay muchas situaciones que no se prevén a la hora de cumplir con esta obligación. La más de las veces se cumple de manera parcial o no se cumple de manera correcta pues por desconocimiento. Simplemente nos vamos al fondo, ¿No? No nos vamos a la forma y recordemos que el día de hoy y, y aquí volteando a ver un poquito el tema fiscal no, no netamente la parte laboral, pero eh, eh, un buen ejemplo de esto sería la parte fiscal, ¿no? Anteriormente, en materia de cumplimiento fiscal, pues no eran tan importantes o quizá no le dábamos el peso a las formas, ¿no? Le dábamos el peso al fondo. Ah, mira, ya pagué impuesto, no me interesa, tengo obligaciones formales, pero pues eh, la autoridad va a estar tranquila este, en tanto yo esté cumpliendo, ¿no? Mientras le esté aportando al erario. ¿Qué pasa hoy día en materia fiscal? Pues que muchas veces, este, eh, pues, dejando de lado y habiendo, olvidan, a, habiendo olvidado nosotros el tema de las formas, porque le ha pasado a muchos empresarios, le ha pasado a muchos colegas, ¿no? Eh, eh, simplemente, pues, tocar dos puntos, como es el tema de las declaraciones prellenadas, como es el tema de manifestar todo a través de comprobantes fiscales, y no hacerlo de manera correcta, pues eso va a incidir en el fondo, ¿no? al final lo que de fondo eh, la obligación sustantiva o de pago que haya de impuestos si desde las formas no, no observamos lo correcto pues el desenlace al final del día pues será también eh, pues incorrecto ¿no? A, afortunadamente en el tema laboral no nos ha tocado todavía sí, pero sería importante señalar habrá que verlo, habrá que decirlo pues que se tiene que cumplir toda una serie de formalidades hay que constituir una comisión mixta de PTU. Y es curioso, pero muchos eh, que no voltean a ver la legislación laboral, pues incluso el simple hecho de no constituir esta comisión que se va a encargar de elaborar los proyectos de reparto de la PTU, pues la más de las veces nos puede conllevar a, a la actualización eh, pues de una infracción a la legislación laboral y en consecuencia pues al efecto, ¿No? Que como tal pues va a ser la imposición de una multa. Entonces, son situaciones que no debemos dejar de voltear a ver. Y bueno, volviendo al punto en comento, y ya para ir eh, como desasolvando y llegar al punto de, de la PTU como un ingreso fiscal para el trabajador, pues recordar que la PTU se debe repartir conforme a lo que prevé la Ley Federal del Trabajo. Más allá de que la base o la renta gravable la prevé a la ley de ISR, pues eh, el artículo 123 de la Ley Federal de Trabajo me señala el procedimiento. Aquí será importante porque recordemos que estamos en el contexto de una reciente reforma laboral. ¿Sí? Reforma laboral que entró en vigor el pasado 24 de abril dos de 2021, ¿no? Y que bueno, eh, en un asunto que incide eh, de manera directa al tema de la PTU, pues tenemos este nuevo límite que prevé la fracción octava del artículo 127 que habrá que decirlo, ojo, para que no se me vayan a confundir. El procedimiento para elaborar el proyecto de reparto de la PTU pues sigue siendo como toda la vida, de acuerdo a lo que prevé el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora ¿Cuál va a ser el salario que voy a tomar como base para ese proyecto de reparto para el trabajador? Pues va a ser como tal el salario diario, ¿no? Así lo prevé el artículo 124 de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, el artículo 123 me dice que una vez que ya se determinó la renta agravable conforme a lo que prevé la Ley de Impuestos sobre la Renta, pues vamos a segmentar ese monto repartible lo vamos a segmentar en dos. Una parte se va a repartir a este proyecto que se va a elaborar de manera individual para cada trabajador, conforme al número de días laborados, y la otra parte, la otra parte que se segmentó, el otro 50%, por decirlo de algún modo, se va a repartir en función de los salarios de vengados. ¿Sí? Así que hay que tener ese cuidado. El artículo 127, y me voy a adelantar tantito, digo, finalmente esto forma parte de un material de un curso, pero pues aquí lo vamos a ver un poquito más claro. El artículo 127, fracción octava, ley federal del trabajo, no me dice cómo tengo que repartir la PTU, me establece una limitante. Ahora recordemos que no, no es la única limitante, es una fracción octava. De toda la vida el artículo 127, ha previsto topes y límites al reparto de la PTU. Y justamente ahorita tenemos en pantalla algunos. Por ejemplo, el artículo 127 me dice qué trabajadores tienen derecho y qué otros trabajadores no tienen derecho a participar de la PTU. Y en cuanto a los que tienen derecho, me dice de qué forma. ¿Sí? ¿Sí? En ese sentido, pues tenemos, por ejemplo, por citar algún, algún caso, el tema de trabajadores de confianza. Me dice que los trabajadores de confianza podrán participar de la PTU, pero van a tomar como base el salario más alto del trabajador sindicalizado de planta que se tenga en el centro laboral, y a lo mucho, pues aumentado en un 20%, ¿sí?, esto está dentro del artículo 127. También este mismo artículo 127, pues me habla de algunos otros trabajadores que como tal, pues prestan servicios a distintos perfiles de patrón. Vamos a pensar aquellos patrones que, pues finalmente eh, los ingresos los generan como parte de la prestación de un servicio personal, porque administran o cuidan bienes, producen rentas cobran créditos e intereses y bueno, ahí también tenemos topes ¿Qué me dice? Pues que eh, en el caso de este tipo de trabajadores que están al servicio de este tipo de patrones pues únicamente podrán a lo mucho cobrar como parte de la PTU más allá del proyecto individual que haya correspondido a cada trabajador conforme al artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo pues estará topada la PTU a un mes de salario ¿Ok? Y bueno, tenemos también a todos los trabajadores en general. Aquí ya no distingue esta fracción octava que se acaba de incorporar en el año anterior, 2021, pues es la que me habla que la PTU tendrá como tope, no como forma de calcular el proyecto individual, como tope, una de dos o tres meses de salario del trabajador o el promedio de la PTU recibida en los últimos tres años. Es lo que tenemos justamente también aquí. Entonces, pues así como a modo de ejemplo, de una forma muy sencilla, lo que sería este nuevo tope, ¿No? Esta nueva reglamentación, pues que ya cobra efecto para lo que es 2022. Vamos a, a saludar a la gente que está en línea en este momento. Tenemos a Araceli Maldonado. Hola Araceli, un gusto, saludos. Tenemos a Concepción Noelia. Vázquez Ramírez, que también lo está viendo, un saludo, gracias por acompañarnos. Eh, le quita saludos, dice, eh, buenos días, derivado de las reformas de 2021, en donde mencionan un tope de monto a repartir a los empleados de tres meses de sueldo. Tengo el caso de un reparto de PTU de 190 entre tres empleados, y qué pasa si el monto rebasa los tres meses de sueldo de los empleados, bueno, habrá que revisar, estimado, eh, le quita, así como firmas, ¿no? Eh, tendríamos que volver a ver precisamente esta fracción octava del artículo 93. Un segundito, por favor. Que aquí como que nos quiere dar la gripa por este tema de... Pues del calor, ¿no? Ya ven que los chilangos no aguantamos nada. Pero bueno. Entonces, contestando a la pregunta... Eh, pues sería el tope, ¿no? Considerando eh, eh, esta nueva fracción octava recién incorporada al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, y justo aquí lo traemos graficado, ¿no? Para poderlo entender de una mejor manera. El límite máximo, y que como regla general va a aplicar para cualquier tipo de trabajador, aquí no distingue ni si es trabajador de confianza, no distingue qué tipo de ingresos le genere utilidades al patrón, aquí simplemente a rajatabla cualquier trabajador, pues ten, tenemos que volver a ver este nuevo tope. No es forma de calcular, es un nuevo tope. Y la pregunta era, ¿resulta mayor el proyecto individual al tope? Pues tendremos que aplicar el tope, considerando que para 2021, pues ya que entró en vigor esta reforma de la Ley Federal del Trabajo, pues precisamente esta PTU de 2021 que va a ser repartible o que se va a repartir en 2022, pues es a la que tendremos que aplicar como tal, pues esta nueva normatividad, ¿no? Fíjense que tenemos del lado derecho eh, eh, dos trabajadores, el trabajador A y el trabajador B. Y como pueden ver, a cada quien se le efectuó por parte de la condición mixta de la PTU, de la empresa, pues su proyecto individualizado de reparto de utilidades. Ok. En este caso el trabajador A, de acuerdo a esos cálculos que se hicieron, que ya vimos 50% en, la, en atención a los días laborados y el otro 50% en atención al salario de vengado, pues el trabajador A su proyecto de reparto le resulta en 25 mil pesos. Ok. En el caso del trabajador B, su proyecto de reparto le resulta en 28 mil pesos. Ahora, aplicando este nuevo tope que prevé la fracción octava del artículo 127, pues vemos que en el caso del trabajador A, ponderando o comparando, contrastando los dos topes, pues el que le resulta mayor son tres meses de salario. ¿Ok? Y en el caso del trabajador B, pues el que le va a resultar mayor pues es el promedio de la PTU de los últimos tres años. Sin embargo, en el caso del trabajador A, que por proyecto individual le correspondió 25 mil, pues vemos que a él eh, finalmente con lo que sí se va a quedar, eh, pues va a ser con el tope, ¿no? Ahora, eh, la pregunta, ¿no? ¿Cuál tope le va a corresponder al trabajador? Pues lo señala la propia fracción octava del artículo 127, el que le resulte más favorable. Por lo cual, como podemos ver aquí, pues tiene eh, su proyecto de reparto, que son 25 mil pesos. Aquí lo tenemos en pantalla. ¿Sí? Y bueno, ponderando los dos topes que prevé la fracción octava, pues el que más le conviene es el de los tres meses de salario. Y en este caso, pues su PTU, pues va a quedar como tal topada a 24 mil pesos, más allá de que el proyecto individual le hubiera arrojado 25 mil. ¿Ok? En el caso del trabajador B, a él por su proyecto individual le correspondieron 28 mil pesos y volteando a ver estos dos topes que tiene de acuerdo a esta nueva fracción octava del artículo 127, pues aunque le corresponde el de PTU por ser el mayor por ser el de 42 mil, pues él no queda topada su PTU y se va a llevar lo que le corresponde conforme a su proyecto individualizado de reparto de PT. Ok, bien. Entonces, pues hasta aquí eh, lo comentado. Seguimos ahí revisando si tienen alguna duda, algún comentario. Tenemos en línea al buen Antonio Aranda. Dice, tengo una pregunta amigo. Eh, y nos pone un ejemplo. Para la gente que nos está siguiendo en línea, nos pone un ejemplo nuestro buen amigo Antonio Aranda. Dice, empresa tuvo un millón doscientos de utilidad, 120.000 repartibles, ok. Tope límite, máximo tres meses, ok. Este remanente de PTU, ¿Qué es? ¿Dónde se queda? ¿Qué pasará con él los próximos años? ¿Se queda en la empresa o se reparte entre los accionistas? ¿Qué pes, Ok, hace rato que estábamos viendo, eh, cuando estábamos revisando eh, en el artículo 122 lo que tiene que ver con las utilidades no reclamadas, decía que aquellas que, pues en cierto modo ya prescribieron que no fueron reclamadas, pues se van a adicionar a las utilidades del próximo año. Pero nótese que en todo momento el artículo 122 hace referencia a las PTU, a la parte de la PTU no reclamada, nunca la no repartida. Por lo cual, contestando puntualmente, estimado amigo Antonio Aranda, en mi opinión, pues eso se queda en la empresa. ¿Sí? Oye, pero es que en la declaración anual yo reporté un monto a distribuir. Pues sí, pero lo alcanza el destino del tope de la fracción octava del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Entonces, en algún punto, pues el 127, si bien no es la forma nueva de calcular la base del proyecto individual de cada trabajador, pues debemos entender que si va a ser el límite, no se le puede entregar más a los trabajadores de aquello que prevé esta nueva fracción octava del artículo 127. Oiga, ¿y qué va a pasar con mi declaración? Pues reportaste la PTU a distribuir, pero al final del día toda la PTU no fue distribuible. Y pues no tendrías que amarrarlo, ¿no? Eh a mi juicio, a mi entender, salvo la mejor opinión de ustedes, y por supuesto que no pretendo tener como tal la verdad absoluta, pues lo único que habría que hacer sería, eh, pues hacer un ajuste, hacer una eh, reclasificación a nivel contable. ¿Sí? En este caso, pues eso que en su momento se consideró como PTU a distribuir, y que tal vez se, se fue como parte o, o que se cargó a los gastos o a los costos del periodo, pues habría que hacer la corrección, la rectificación, y únicamente considerar aquello que efectivamente fue distribuible. A mi entender, ese sería el tratamiento, estimado Toño, dado que eh, pues no se prevé alguna otra situación dentro de la propia legislación laboral. Ya para el año siguiente, pues aquello que, oye, pero me va a preguntar la autoridad, de lo que se eh, tenía como sujeto a repartir y que al final ya no fue PTU a repartir pues ahora yo a la autoridad le tengo que decir que se ve como PTU de este año ¿no? Eh, a formar parte de la nueva PTU pues sí pero será, será al final del día sobre las utilidades no reclamadas entonces pues esa sería eh, mi respuesta estimado Antonio gracias por comentarnos y por participar y bueno, híjole, no nos va a dar tiempo a todo, ¿no? Eh, es un tema muy, eh, que da para mucho. Pero bueno, vámonos ahora sí, este, pues ya como tal, a lo que en materia fiscal representa para los trabajadores la PTU. Habrá que decir que el artículo 94 de la ley del impuesto sobre la renta prevé que esta PTU que le corresponde al trabajador, pues eh, tiene naturaleza de salarios, y cuando decimos naturaleza de salarios, nos referimos al efecto fiscal. No al efecto laboral, no al efecto de seguridad social, sino únicamente al efecto fiscal. Finalmente, para el trabajador, para el empleado, la PTU, para efecto fiscal, tiene naturaleza de salario. Y como tal, pues al considerarse un ingreso por salario, sí, o por la prestación de un servicio personal subordinado, pues eh, se le tendrá que, eh, en su caso, eh, retener impuestos sobre la renta y enterar ISR en nombre del trabajador, por parte del patrón. ¿Sale? Este sería el efecto fiscal que podemos voltear a ver para los trabajadores. Eh, es un ingreso por salario. Y bueno, quizá la buena noticia, eh, aquí volteando a ver el artículo 93, de la ley del impuesto sobre la renta es que parte de ese ingreso de la PTU va a ser exento. ¿Qué debo entender por exento? Que no va a estar sujeto al pago de impuesto sobre la renta en parte. Eso por lo que hace el trabajador. Para el tema del patrón, pues recordemos que la PTU no es una deducción autorizada. Es un concepto disminuible propiamente de la utilidad y del resultado fiscal, que pues sí va a tener efectos, ¿no? Finalmente vamos a ver que sí si va a tener efecto. Eh, aquí, por ejemplo, tenemos el caso de una persona moral que calcula como tal su resultado fiscal y nótese como la PTU pagada, si bien es un concepto disminuible, pues no es como tal una deducción autorizada. No está considerado dentro del cúmulo de deducciones autorizadas. Y bueno, eh, también recordemos eh, que parte de lo que es eh, la PTU, pues eh, no se considera para eh, lo que es la UFIN, la utilidad fiscal neta del ejercicio. Recuerden que la UFIN, pues va a pasar a formar parte de un bolso, de un monedero denominado UFIN, cuenta de utilidad fiscal neta. ¿Para qué nos sirve esta UFIN? Pues recordemos que es un récord, un registro que llevan las personas morales de aquellas utilidades fiscales que han ido generando y que como tal ya pagaron utilidades. ¿sí? Durante mucho tiempo el artículo 77 de la ley del impuesto sobre la renta dentro del texto normativo contemplaba o preveía que había que disminuir la PTU. ¿sí? La PTU pagada de eh, este cálculo de la utilidad fiscal neta. Sin embargo, pues recordemos, esto ya también, pues como parte de la reforma 2022, pues ya queda claro, ya queda bien redactado en el artículo 77, considerando el tema de la UFIN, pues que va a quedar descartada la PTU pagada. ¿Por qué? Precisamente porque ya se le dio efecto de disminución desde que estábamos determinando la utilidad fiscal. ¿Ok? Entonces, pues habrá que mencionarlo también. Y bueno, yendo a la parte del trabajador como un ingreso para efecto del impuesto sobre la renta, pues vamos a estacionarnos en la fracción 14 del artículo 93, que me dice que van a estar exentos, es decir, no, vas, no van a pagar por lo que hace a estos ingresos, no pagarán impuestos sobre la renta en parte, lo que es gratificaciones, prima vacacional, PTU. Y bueno, en su caso, la prima dominica. Y ahí es donde tenemos fracción 14 de la artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que el pago de la PTU para el trabajador, pues va a estar exento hasta 15 días el valor de la UMA, es decir, la unidad de medida de actualización. ¿Ok? Seguimos aquí atentos, revisando eh, los comentarios que van llegando. Muchas gracias por acompañarnos en su programa Fiscal Consentido. Eh, Teodoro Guerrero vuelve a preguntar lo que ya preguntaba mi estimado amigo Toño Aranda. Dice, la duda más insistente en los foros, ¿qué pasaría con los remanentes? Pues no es PTU a distribuir, se quedan en la empresa. ¿Ok? Es correcto lo que sobre de ese 10% de la renta gravable, a mi entender, pues no se tendría que adicionar a la PTU del año siguiente. No tendría ya naturaleza de PTU. Y, y mucho menos, como lo prevé el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, pues eh, no es PTU eh, que no haya sido reclamada, ¿no? Que ya como tal a, a haya tenido efectos de prescripción y que no haya sido reclamada por parte del trabajador. Ya es un tope que como tal prevé el artículo 127. Entonces, a mi entender, pues mira, lo habrás reportado en la declaración anual como PTU distribuible. ¿Sí? Pero finalmente, pues en la siguiente declaración, pues nada más tendrás que dar información de lo que se pagó y de ese anterior 10% del año pasado, pues que efectivamente sí corresponde a PTU no reclamada. Que finalmente, pues el trabajador no haya acudido a cobrarla o a reclamarla. Ahora también habrá que tener cuidado con el tema de la prescripción. Eh, eh, la prescripción, volviendo al 122 de la Ley Federal del Trabajo, pues eh, empieza a ser exigible el tema de la PTU una vez que ya transcurrieron los 60 días. ¿Sí? Que ¿Cuándo sería? Pues en el caso de personas morales, eh, tomando eh, como punto de partida el 31 de marzo, pues se entiende que los 60 días ya transcurrieron cuando eh, pues se cumple la fecha, ¿no? Que propiamente va a ser el 30 de mayo. A partir del día 31 de mayo, se tendría que empezar a computar el tema del año como plazo de prescripción para que el trabajador cobre la PTU. Y luego hay veces que estamos eh, presentando la declaración anual del año siguiente, todavía no exista esa prescripción. Y pues muchas veces ya se está considerando esa PTU como no cobrada, como si ya hubiera surtido efectos la prescripción. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ok. Janet Monroy nos acompaña también en la emisión. Ya vimos que ya se incorporó más gente. Sin duda es un tema calientito que despierta mucho interés. Y bueno. Pues vamos a continuar. Aquí tenemos el valor actual de la UMA, 96.22% para 2022. Eh, si bien la PTU es de 2021, pues va a ser pagada en 2022 y tendremos que hacerlo conforme a lo que se prevé en el tratamiento fiscal aplicable para este ejercicio. Y bueno, aquí tenemos la tarifa del impuesto sobre la renta y la tabla del subsidio para el empleo para el cálculo del impuesto. ¿Ok? En este momento voy a compartir una hojita de cálculo ¿Sí? para tenerla aquí en pantalla donde pues ya tenemos toda una corrida ¿no? de lo que vendría siendo eh, nótese que aquí tenemos esta información relacionada con el proyecto individualizado de reparto de la empresa tengo otros datos que sea de CB está el proyecto individualizado de PTU aplicando pues también los nuevos topes eh, recordándoles también que estén al pendiente de la agenda académica, eh, pues, de nuestros amigos de Census capacitación, que seguramente tendrán mucho material, cápsulas, cursos, en relación, pues, con este tema de vital relevancia, que es la PTU. Y bueno, aquí ya tenemos el tratamiento fiscal, ¿no? Tom tomamos a un trabajador, Alfredo de Jesús Zaragoza Hernández, que como podemos ver, pues, su, su salario habitual, mensual, pues es de 9.300 pesos. Como podemos ver, eh, pues le da un impuesto a retener en cada mes, digo, más allá de la temporalidad de su nómina, le da un impuesto a retener de 738 pesos. ¿Ok? Por lo que cobra de ingresos por salarios en un mes de calendario. Y finalmente en mayo, pues lo alcanza el destino. ¿Por qué? Porque tiene PTU, una parte va a quedar exenta y otra parte va a quedar grabada. Aquí podemos ver, por ejemplo, que la PTU que le correspondió al trabajador, pues fueron 42,916. Ante ese monto que le corresponde de PTU, pues lo primero que habría que hacer es calcular la exención, es decir, 15 veces o 15 días el valor de la UMA a razón de 96.22. Y bueno, tenemos que para este efecto, pues el valor de la UMA, eh elevado a 15 días, me va a dar como resultado 1,443.30, ¿no? Aquí lo vamos a ratificar, es correcto. Por lo que, de el total de PTU que le correspondió al trabajador, pues esta parte, los 1,443.30, es la parte que no va a pagar impuestos sobre la renta. Pero sobre la diferencia, que son 41,472, pues habrá que incluirlo como ingreso gravable del trabajador y en ese sentido, pues se tendrá que acumular a la tarifa para efecto de calcular el monto de impuesto a retener que haya que efectuar en el mes de mayo. Y aquí en el ejemplo, pues añadimos a los 9.300 habituales el monto de PTU grabada, que son 41.000. Y bueno, al tratarse de una tarifa progresiva, pues por supuesto que el impuesto se va a elevar de 738 que habitualmente se vienen reteniendo, pues esto va a representar para el trabajador en una retención que se va a ir prácticamente a 10.500 pesos. ¿Ok? Como podemos ver, pues resulta un tanto gravosa para el trabajador. ¿Sí? Prácticamente es lo, lo de su salario mensual. ¿Qué prevé el artículo 96? Me dice que tratándose de PTU o tratándose de primas. Pues optativamente podemos aplicar el, un artículo de reglamento para el cálculo de la, de, de la retención de este tipo de pagos. Y nos manda el artículo 174 del reglamento. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues digamos que vamos eh, como a distribuir el efecto fiscal de una mejor manera. Vamos a llevarlo a razón de una mensualización para ver eh, si en cada uno de los meses del año hubiera obtenido una fracción de esa parte grabada de la PTU, pues cuánto hubiera correspondido retenerle en relación con el ISR habitual que se le viene reteniendo. Pero bueno, si quieren mejor vemos el efecto. La fracción primera del artículo 74 me dice que la remuneración de que se trate, en este caso la PTU grabada, la vamos a mensualizar. ¿Cómo? Primero dividiéndola entre el total de días del año y luego elevándolo al mes por el factor de 30.4. Eso me va a dar una cantidad de 3.454.17. A esta cantidad le vamos a adicionar el ingreso ordinario que cada mes, mes con mes, re recibe el trabajador para que hagamos una corrida, hagamos un cálculo espejo de cuánto sería lo que daría de impuesto, considerando la parte mensualizada de esta parte de la PTU grabada. Como podemos ver, pues al final me arroja una cantidad de 1.304.71. Ok. Esta cantidad que me arrojó la voy a comparar con el impuesto habitual que se le retiene al trabajador. Justamente aquí arriba, pues tenemos... Eh, lo que cada mes de calendario, por los ingresos por salario del trabajador, le corresponde a retención. Y bueno, lo que le correspondería con este cálculo espejo. Esto de acuerdo a la fracción tercera del mismo artículo 174. ¿Por qué no lo pongo en pantalla o por qué no lo pongo a colación? Porque pues, está medio lamentable la redacción. Así que mejor lo vemos desde la óptica o desde la parte práctica comparamos el impuesto considerando la parte mensual grabada de la PTU, más eh, sacando la diferencia con el impuesto habitual, que son 737, y ahora sí, lo que vamos a tener aquí, pues es una diferencia, una cantidad que sería el impuesto, ¿Sí? De acuerdo, eh, pues, a lo que hubiera correspondido, si mes con mes, eh, la doceava parte, una parte mensual, de esa parte grabada de la PTU lo hubiéramos considerado para el cálculo. Sobre esta misma diferencia vamos a calcular una tasa efectiva dividiendo la cantidad que acabamos de obtener de la fracción 3 del artículo 174 entre la parte mensualizada grabada de la PTU. Multiplicamos el cociente por 100, lo expresamos en porcentaje y me va a dar una tasa efectiva de 16.41. Ahora bien la PTU que está grabada, le aplico esta tasa efectiva, y me va a dar un impuesto a retener por reparto de PTU de 6,805. ¿Ok? Si a eso, a esos 6,805 le adicionamos lo que habitualmente se le retiene al trabajador por concepto de salarios, me va a dar un total retenido de 7,544 pesos, con 70 centavos. ¿Ok? Y bueno, habrá que contrastar cuál es la opción que le conviene más al trabajador. Nótese que aquí su salario habitual se le retiene 737. Con la PTU acumulada y eh, llevándola a la tarifa, pues me da una retención de 10,451 pero con la opción de reglamento, pues invariablemente que al trabajador le va a convenir, porque en vez de retener 10.000 mil, pues se le va a retener 7.500 mil O sea, estamos hablando de una diferencia prácticamente de 2,900 mil pesos. Y bueno, ese sería el tratamiento fiscal para el trabajador. Habrá que hacer algunos comentarios, algunos apuntes importantes. Me voy a regresar a la otra presentación. Recordemos que eh, estamos en un contexto donde como tal, más allá de la parte central, más allá de la mecánica de cálculo, el artículo 96 de la ley de ISR, pues habrá que voltear a ver que eh, en algunos de los casos para con el trabajador, pues vamos a tener como tal eh, que efectuarle a final del ejercicio el cálculo anual. Por lo cual, más allá de que en este momento yo pudiera aplicar esta opción del reglamento para que no le resulte tan gravoso al trabajador, pues el destino lo va a terminar alcanzando a la hora del cálculo anual. Por lo cual, quizá esos 2.900 que le dejé de retener en este momento, pues haya que descontárselos o retenérselos más adelante cuando tengamos el asunto este de, del cálculo anual del trabajador. O también si el trabajador por su cuenta quiere presentar su declaración, pues ahí también es donde terminará terminar alcanzando el destino. Por lo cual, pues habrá que validar si efectivamente, si le es conveniente o no al trabajador, aplicar la opción del artículo 174 del reglamento. Así que pues con esto estaríamos viendo la parte, eh, pues de lo que es el tratamiento fiscal para efecto de ISR del trabajador. sí. Entonces, eh, vamos a ver si hay algún comentario adicional de lo que ya eh, comentamos. Dice Teodoro, con esta situación se habla de demandas de los trabajadores en contra de las autoridades, no en contra de las empresas. ¿Cree usted que propere, prospere en dado caso? Eh, lo veo complicado, ¿no? Sin embargo, habrá que ver porque finalmente se le vendió a los trabajadores como que ahora sí les va a tocar PTU, y estamos viendo que finalmente el interés del trabajador se ve afectado, ¿no? Entonces, más allá de que sea contra las autoridades, bueno, sí, propiamente cuando eh, se va ante un juicio de amparo, ante estos medios eh, de defensa, pues se supone que a quien se, se le demanda ese tipo de derechos, que están siendo vulnerados, pues finalmente son al Estado, ¿no? Habrá que ver también, pues finalmente cuál va a ser la actitud de los trabajadores, si va a ser una actitud totalmente pasiva o una actitud activa, ¿no? Y bueno, ahí también nuestros amigos de Census Capacitación ya nos están mandando la invitación para el próximo 22 de abril, un evento que ellos van a tener para este tema de la PTU. ¿Sale? Pues estimados, no sé si tengan alguna otra duda. Por supuesto que en una hora pues no se puede abordar todo, pero empezamos hablando de algunas generalidades, aterrizando para llegar a, a este punto de lo que es este pues, el tratamiento fiscal como ingreso para el trabajador. Pero por supuesto, si ustedes tienen alguna otra duda, algún otro comentario, pues vamos a estar ahí al pendiente de los comentarios que hagan en el chat, de lo que puedan también complementar o adicionar como parte, eh, pues, de esta interacción que hay a través de redes sociales. Eh, con esto, pues, yo estaría dando por terminado el programa eh, Fiscal Consentido a través de Centros Capacitación. Nos vemos dentro de dos semanas para ver algún otro tema de interés. Vamos también de a poco a ir retomando este asunto de los invitados al programa. Y, bueno, le agradezco a toda la gente que se pudo conectar, que pudo comentar hoy con nosotros sobre este tema. Nos vemos en dos semanas, cuídense mucho. Un abrazo, sigan con nuestros amigos de Census Capacitación. Hasta luego.